Si estás viendo este video es porque muy probablemente hayas invertido una buena cantidad de tiempo haciendo una tabla de planificación para un proyecto en particular y quieras usarla en otro proyecto donde estés trabajando. Resulta que si no tienes una plantilla de proyecto con la tabla incluida, transferir la tabla de un proyecto a otro a veces puede ser un dolor de cabeza. Pues aquí te muestro la solución a este problema. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal. Recuerda que subo contenido muy interesante para que no te lo pierdas. Bueno, aquí en pantalla tengo unos muritos Y también hice una tabla que me permite cuantificar la cantidad de unidades de bloque para los muros que estoy usando en el proyecto Por otro lado, tengo también un proyecto de Revit donde no tengo absolutamente nada y no quisiera tener que volver a hacer la tabla Quiero empezar reutilizando mi tabla de planificación del otro proyecto para tener un avance sobre la cuantificación de muros que haga Para hacer el procedimiento, realmente no se debe tener abierto el archivo del proyecto donde está la tabla Así que lo podemos cerrar sin ningún problema para importar la tabla al nuevo proyecto debemos ir a insertar vistas desde archivo. Porque para Revit las tablas de planificación también son vistas. Aquí lo único que hace falta es buscar el archivo donde tenemos la tabla que queremos reutilizar. En mi caso es este. Con esto Revit nos muestra todas las vistas que están contenidas en este archivo. Y para este caso muestra la tabla de cuantificación de bloques para muros. Simplemente debemos seleccionar la o las vistas que queremos incluir en la importación y simplemente aceptar. Bueno, es muy común que salga este mensaje y dice que hay elementos que están repetidos de un proyecto a otro que se están transfiriendo con la tabla. Voy simplemente a aceptar el mensaje y no hay ningún problema. Listo, ya tenemos la tabla importada, pero no tiene información. La razón de esto es porque aún no hemos modelado ningún muro, entonces pues no hay nada que cuantificar. De todos modos, si modelamos algunos muros así, mira que automáticamente se están cuantificando de la misma forma en la que cree la tabla para el otro proyecto. Lo cual es una forma muy interesante de ganar un poco de tiempo en nuevos proyectos en caso tal que no tengamos una plantilla de proyecto con la tabla integrada. Lo interesante de esto es que si se crean parámetros de proyecto y se añaden a la tabla, los parámetros también se transfieren de un proyecto a otro. Por ejemplo, esta columna que se llama unidades por metro cuadrado viene de un parámetro de proyecto personalizado que cree en el otro proyecto. Y que lo podemos ver acá si consultamos los parámetros de este proyecto. Ahora, como la tabla necesita ese parámetro y no estaba en este proyecto, pues Revit simplemente lo crea y ya podemos hacer uso de él. Ciertamente es un video muy corto, pero muy interesante para aumentar tu efectividad a la hora de utilizar Revit. Hablando de efectividad, ya viste los videos sobre Tips Revit. Te los dejo en las tarjetas y en la descripción para que los veas. Como siempre, eh, espero que hayas aprendido algo nuevo. Y por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Recuerda que es gratis. Suscríbete, dale.